A un segmento que él mismo Tiene que hacer el bombe y no lo hace Tiene que hacer su cosa y él no lo hace Por eso yo tengo que hacerlo hacer yo ¿Eh? No, no, no, no. ¿Hubo, hubo ¿Cinema uno, play? ¿Sí? Sí, sí? Tiene que escuchar estamos en el aire <risa> no Señores Aquí está ahí. el que más sabe De cine Darwin, el Cinema Play <gú> <gú> ¡Eh, shua, ba, ba, ba, ba. Oh, Cinema Play. Este es el primer este programa. No, este es el segundo, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Este es el primer programa del año. Anótame su que Ha venido una vez. Sí, yo, evento, yo no recuerdo, sinceramente. Tengo anótame mucho compromiso. Anótame, bueno. lo, eh. lo importante es que este programa se grabe y se pone en las redes. Es correcto. ¿Qué cosa lo ubicamos? Señores, un saludo a todos ustedes en este nuevo año. Va, ¿Es válido eso ya? Sí, claro que sí. Okay. <risa> <risa> Muy bien. <risa> Y empezando rápidamente con, oye, oh <risa> y rápidamente, señores, comenzamos con las informaciones del maravilloso mundo del cine, que a pesar de que estamos en enero, eh, el cine no se detiene nunca. Ay. Sí. Ay. La Dominicana que dará vida a la chica, a Batichica, señores, ya la tenemos en todos los periódicos del mundo, incluyendo lo de República Dominicana. ¿Adivinen quién? Leslie Grace. Oh sí, una cantante y actriz dominicana. Esto oh. es parecido a lo de Sol Sadaña, ¿verdad? Sí, sí. Una sí. joven que nació en Estados Unidos de padres dominicanos. O sea que eso, eso como que nunca está. Dame funciona. un saludo ahí a Ronnie Mentor, por favor, que él ve mucho este segmento. Ronnie mentor, un saludo para usted. Yo sé que usted no se pierde este segmento. Bueno, el programa completo, ¿verdad? Entonces, un saludo para usted con todo el cariño del mundo. Señores, entonces tenemos a Leslie Grace, que una vez el nombre de dominicano o dominicana sale a la luz, debido a que ella será la Batichica en, el, en la nueva propuesta de Hollywood, ¿verdad? Que se estrenará para todos nosotros. Hay que decir, señores, que el que logra engancharse en un papel tan importante como Batichica, Superman, Batman, Flash, Linterna Verde, etc., también los de Marvel, Pasa la historia, es como, como que se inmortalizan. ¿Por qué? Porque siempre serán recordados como aquel que interpretó bien o mal X papel en tal año de tal película Batman. Eso no se pierde así. Uh -huh. Por lo tanto, eh, eh, yo creo que esto fue un buen, un buen ascenso, ¿verdad? Para este mundo de aquí en adelante. Ustedes verán que las puertas se les, se les van a abrir a esta joven como a Zendaya. ¿Verdad? Que sí. simplemente por ser Mary Jane... Ahora mismo está interpretando un sinnúmero de películas. Y de series. Y historia. de serie y de todo. O sea, Zendaya se ha convertido en una de las actrices más importantes y más mencionadas del cine en estos momentos. ¿verdad? Porque tú eres, eh, tú eres como una montaña rusa, usted sube y baja uh -huh. de la noche a la mañana. Yo entiendo que a Zendaya no le queda mucho tiempo eh, delante de los reflectores, porque yo, para mí, ella no es tan buena actriz. Para Ay. mí, para mí, Ay. Para mí. Sí, entonces ella como que no gusta mucho Entonces pregúntenle a los memes que andan por ahí Atención Zendaya Lovers No, yo no Acábralo. tengo nada, no es nada personal Simplemente que no, no, no me convence ese maravilloso mundo de, de su actriz Así que señores eh, Leslie Grace Dominicana interpretando eh, Batichica El Callejón de las Armas Perdidas Señores, es una película que se estrenó El 17 de diciembre En Canadá, pero que ahora se estrenó en República Dominicana para todos ustedes. Una película, ¿verdad?, eh, que cuenta en la década, en los años 1940, ¿verdad?, en Estados Unidos, eh, que un, estaf, un estafador, ¿verdad?, se une, ¿verdad?, con un vidente, y eh, tratan de hacerle una marrulla ahí a un millonario. Esta película, señores, es de Guillermo del Toro, y yo invito a todos ustedes a que se den cita en el cine a ver esta película, porque... Todo lo que sale de la mano de Guillermo del Toro es bueno para mí. Sí. Y ya está en el cine para todos ustedes, tenemos la interpretación ahí de Bradley Cooper, de Ronnie Perman, de Ron Perman, o sea, actores destacados, o sea que sin desperdicio. Roberto Salcedo, señores, eh, hace como una semana, si no me equivoco, estrenó Super Familia eh, y ahí dio una declaración, es muy importante, donde él dice de que ya su vida de actor de comedia llegó a su fin. Yo sé que hay mucha gente hipócrita, ¿verdad? Se alzaron con las manos y, y, y contentas. Porque recuerden que Roberto Ángel, todo el mundo dice que hace clavo. Para mí eso no es cierto, pero... Es bueno que dejará de ser sí. clavo. A, a mí me gusta. No, también. no, él, él dejará de actuar en comedia. Recuerden que Roberto Ángel es un... A mí me gusta la cosa de él. La película, de... la película son las películas más taquilleras, una de las más taquilleras. O sea, la película de Roberto Ángel son taquilleras de por sí. sí eso, y eso para sí. mí, Roberto Ángel Salcedo, atención a esto, este va a ser el título de, de esta sección. ¡Ay! Roberto Ángel Salcedo es el director de cine más exitoso de República Dominicana en su historia. Atención a esto. ¡Ay! Roberto, o sea, o no. Roberto Ángel Salcedo, escúchame. Roberto Ángel Salcedo es el director de cine. Más exitoso en la historia de República Dominicana. Hasta el momento, ¿verdad? O sea, pero en lo que porque cuenta... usted lo es, dice o por qué hace? Porque es así. Si usted revisa los numeritos, usted se va a dar cuenta que sí. Ahora, usted tiene que ver lo que yo estoy diciendo. Exitoso, ¿verdad? Exitoso. Busca eso en el diccionario. Si, si, si le cuesta mucho, interpretar lo que yo quiero decir y se va a dar cuenta de que yo tengo razón y también escaneando la, la, la historia y sus películas. Oscar. Muy bien. Entonces, 16 años tenía... Eh, Roberto Ángel haciendo producciones, ¿verdad? De comedia y demás. Entonces ya puso, se puso, eh, vamos a decir, detrás, ya no comedia, uh -huh. ya el papel es serio, quiere incursionar, ¿verdad? En, en, en el drama. Oye. Y, y, y misterio y no sé qué más. Sería yo, interesante. Sí, ver sería eso. muy interesante, ¿Sí? porque el dominicano siempre vive punchando de que de que aquí nada más la comedia, que aquí nada más se hace comedia. Entonces, cuando un director de cine decide, ¿verdad?, de probar nuevas aguas, ahí empiezan a acabarlo y decirle de todo. Yo sí tengo para decirle a Roberto Ángel que él tiene que tener cuidado con el casting cuando vaya a realizar esas películas eh, fuera de la comedia, ¿verdad? Porque el staff que todos conocemos son expertos haciendo comedia. Y yo sé que muchas veces los guiones ya o, o el casting salen de su mente mientras él va escribiendo la película. Y yo entiendo de que si él quiere tener éxito en, el, en otras aguas del cine, él necesita incursionar un personal, verdad actores que de, puedan darle una buena interpretación a una película de, de, de misterio, de terror, de acción o de suspenso, de drama… Tienen que ser actores que puedan hacer un buen, un buen desempeño en, en esos papeles, porque si no las películas serán muy criticadas uh -huh. cuando vemos un actor de teatro, un actor de comedia, haciendo un papel de drama, que créanme que, que esto es un camino muy difícil. Así es que éxito para Roberto Salcedo, confiamos en que ya... Eh, Va a ser un buen trabajo, ya que él tomó la decisión. Tenemos que irnos, ya. Ya que él tomó, la que vino, ya. Ya que él tomó la... eso es lo que yo digo, aquí no me dan tiempo. Ajá. No, tenemos que tener una hora. No tiempo plato? en este programa? ¿Una no, no hora? Despida ¿eh? usted mismo el programa. Te te te tí, mismo. Te a mismo. Yo tuve que jalarte no, no, pero despídalo usted programa.